Acaba de tener una pelea de gatos aquí en la casa Sangre... no sé quién... ¡Sangre suya! Ya había un gato mono Otro gato mono que creo que fue el que embarazó a Salomé Aquí hay no sé qué, se quiso volar por acá pero no pudo Mínimo se cortó acá no sé Salome que pasó y bueno fue una locura dos gatos hasta que logré abrir la puerta, el miedo y el gato mono se fue y Max se fue detrás de él ja, no sé vamos a ver los gaticos ¿Qué pasó? ¿Dónde tienen los gatos? Ah, ¿dónde los tiene? pregunta Eso sí me pasa por tener gatos